...que recientemente se ha celebrado el debate del Estado de la Ciudad, en el cual, evidentemente, el equipo de gobierno ha hecho una exposición de lo que es su gestión y ahora llega el momento en el que los grupos que hacemos una oposición constructiva, pues hacemos nuestra tarea y una parte de nuestra tarea es el seguimiento y control de la gestión del gobierno. Entonces, ya sabéis que estamos en el último trimestre del año donde eh, los, lo que sería la foto de los presupuestos, que es la plasmación real de lo que un grupo político plantea como ideario a la hora de llevar a cabo su programa, queda realmente reflejado. <ríe> ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque el equipo de gobierno ha hablado siempre del presupuesto más social de la historia de la ciudad, incluso, de, digamos que del Estado español, y nosotros y nosotras desde Zaragoza en Común hemos estado haciendo una tarea de oposición y de control y ya en anteriores ocasiones hemos venido aquí a este, eh, a este salón de prensa para denunciar que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. En concreto… A fecha de 31 de octubre, y según los datos de los servicios gestores, remarco, los servicios gestores que son, en concreto, contabilidad, tesorería, que hablan de la ejecución presupuestaria, nos dice que el Gobierno de la ciudad ha dejado de ejecutar nueve millones de euros en ayudas de urgencia. Me voy a detener aquí porque las ayudas de urgencia, como todos y todas sabéis, son un elemento fundamental, no el único, una herramienta para evitar el desequilibrio y para intentar eh, implementar políticas de justicia y de equidad. 9 millones de euros de los 15,4 millones que el equipo de gobierno presupuestó al principio de este año, del 2022. Esto quiere decir que un 42,5 millones por ciento, 42% ha sido solamente lo ejecutado, es decir, de los 15,4 millones solamente se han ejecutado 6,4. Yo repito que estamos a menos de dos meses, menos de dos meses de la finalización del ejercicio. Es verdad que la dinámica contable hace que se cierren cuentas sobre el 31 de enero, pero es verdad también que esta dinámica ha sido algo incrementado durante los últimos años, en concreto. Esta ineficacia en la gestión y esta falta de ejecución, nosotros ya lo señalamos cuando se había pasado de los 3 millones en el año 2019 a los más de 12 en el año 2021. Es decir, este equipo de gobierno ha multiplicado por cuatro la cantidad no ejecutada en una materia tan sensible como son las ayudas de urgente necesidad. En concreto, como os decíamos, es cinco puntos, cinco puntos inferior al año 2021, lo que es el grado de ejecución. En el año 2018, por tener una referencia, el nivel de ejecución en esta misma materia y en, este mismo, en esta sem, misma secuencia temporal fue del 60% y en el 2019 de casi el 70%, terminando el año en un 95% de ejecución. Es decir, que actualmente estamos encontrándonos con cinco puntos menos de ejecución. Vuelvo a decir que son nueve millones sin ejecutar. No voy a intentar explicar mmm, lo que supone esto en las arcas municipales, porque sabemos que ese dinero seguramente irá a amortizar deuda, pero sí que queremos dejar en constancia de algo que ya hemos repetido en más de una ocasión, de qué sirve un presupuesto tan elevado, ese presupuesto tan social, si no se ejecuta. Realmente hay que tener en cuenta que estamos hablando de prestaciones muy básicas como son para el sostenimiento de la vivienda, el alquiler, la hipoteca, los suministros y así como las ayudas de alimentación. Más allá de lo que el equipo de gobierno pueda decir, porque entendemos que va a responder diciendo que el, el lapso de espera es el más rápido del mundo a la hora de solicitar las ayudas y que la ejecución es, eh, en cuanto a lo que es la concesión, de un 98%, queremos remarcar que nosotros estamos hablando de grado de ejecución. Efectivamente, sabemos que las ayudas que se solicitan se conceden en un tanto por ciento altísimo en la medida que se cumplen requisitos y los equipos así lo valoran. Pero estamos hablando del grado de ejecución. Estamos hablando de que este ayuntamiento a estas alturas, a día 15 de noviembre, tiene un grado de, ejecu de ejecución del 42%. Algo inaudito, como os hemos dicho, comparando con los años prepandémicos. Y además… En conceptos tan importantes que todos y todas ahora mismo tenemos en boca, como es los suministros energéticos, lo que suponen los gastos de gas y de electricidad. No podemos entender que estas partidas estén actualmente en unos eh, ratios tan bajos y lo que nos hace es pensar en que realmente este presupuesto y estas políticas son unos presupuestos sociales, pero que son puro humo por parte del Gobierno. En concreto, me detendré que en el 2018 se tramitaron 2.103 ayudas por una cuantía de 370.000 euros y en 2022 el número de ayudas para pago de suministro eléctrico ha sido de 1.597 por una cuantía de 314.000 euros. Es algo que cuando menos nos parece eh, llamativo y nos parece inexplicable que en esta situación actual estemos tramitando menos ayudas, un 24% menos que el año anterior con un concepto en el que todos y todas sabéis que debido a la crisis energética estos costes se han disparado. Así que tenemos un Gobierno que tiene el dudoso honor y récord. Ahí sí que tiene un récord de ser el Gobierno que menos ha ejecutado en una partida tan sensible como es la de las ayudas de urgencia. En concreto, a fecha de hoy, nueve millones sin ejecutar. También nos gustaría recordar al equipo de Gobierno que el trámite de las ayudas de urgencia nos debe considerarse en una dinámica de cuál es el equipo de gobierno o la gestión más, eh, de más gasto en el sentido de mayor récord de ayudas de urgencia. Queremos tener en cuenta que, más allá de las ayudas, hay familias, hay demandas, hay situaciones muy complicadas y creemos que esta deriva de cuál es el mayor gasto –que ya veis que, además, estamos desmontándolo porque los datos de los servicios gestores nos dicen que no es así– lo único que trasluce es una política mucho más asistencialista y mucho más prestacionista. Y al equipo de gobierno ya en su momento le dijimos que esto no es una marca a batir, que esto no se dedica a ser un récord. El récord lo tienen ellos en la no ejecución. Nosotros le hemos dicho al equipo de gobierno, en esta actitud propositiva, que efectivamente ya el año pasado, en el cual se dejaron de ejecutar cuatro millones de euros, nosotros teníamos propuestas para que ese dinero efectivamente fuera reconducido a las políticas sociales. En concreto, y me remito al debate del Estado de la Ciudad, nosotros propusimos un plan de salud mental para población joven y adolescente, que creemos que es una de las medidas que ahora mismo se está demandando. Es decir, ahora mismo hay nueve millones que no están ejecutados. Esos nueve millones supone una cantidad de dinero y un esfuerzo desde el presupuesto municipal del dinero de todos y todas que creemos que debe ser destinado no a amortizar deuda, sino a las demandas sociales. Y por eso, si el equipo de gobierno no tiene una idea clara con que relaciona qué puede hacer con ello, nosotros se lo presentamos aquí. Así que eh, esto era lo que os queríamos contar. A fecha de hoy, 15 de noviembre, según los servicios gestores, de los 15,4 millones que el equipo de gobierno decía que era el presupuesto más social de la historia, a fecha de hoy hay 9 millones sin ejecutar, lo que supone que solamente se ha gestionado un 42%, algo que nos parece inaudito y una gestión ineficaz. Y ponemos el acento en que, más allá de los diferentes conceptos, nos llama la atención que en este momento en el que toda la ciudadanía está muy sensible con el tema de los suministros energéticos, estas ayudas se hayan ejecutado en un, eh, en un ratio que nos parece muy bajo, de un 24%. Así que, <coughs> volvemos a decir que a este Gobierno, cuando se le contrasta con los datos eh, fehacientes, se le ven las costuras… Y realmente estamos viendo cómo estos presupuestos sociales son puro humo. Y sin más, si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responderla. Entonces, estarían sobredimensionados los presupuestos en acción social a la vista de estos resultados, aunque todavía bueno, queden dos meses de ejecución. Tú lo has dicho, no, no quedan dos meses de ejecución. Yo, yo voy a ser coherente porque hemos sido Gobierno y yo sé que a 31 de no se, se cierra el ejercicio contable, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, si la proyección es que en 10 meses se ha ejecutado un 42%, es de todo punto imposible que, aunque se, haya, se haga un acelerón y pongamos por caso que el Ayuntamiento eh, hiciera una campaña publicitaria para poder llegar a toda la población, esto lo que denota es una ineficacia en la gestión. Es decir, las necesidades son necesidades. Hay repuntes que pueden ser, por ejemplo, cuando empieza el colegio, pues el principio de septiembre, octubre, <coughs> perdón, pero evidentemente ya tenemos una trayectoria que permite a los servicios técnicos saber cuándo empiezan y cuándo son esos picos de demanda. A fecha de hoy lo que creemos es que 9 millones de un presupuesto de 15,4% bueno, yo creo que cualquier persona que nos está oyendo y, además, entidades que están trabajando alrededor de, de lo que sería la Administración local y municipal, están viendo cómo ellos están supliendo de determinadas demandas que no son eh, realizadas o que no son satisfechas por parte de la Administración local. Y, cuando menos, nos parece que es algo que llama la atención. Vuelvo a deciros que hemos hecho un corte secuencial de la misma fecha estos mismos parámetros del último trimestre y en ellas vemos que esta misma partida en el 18, el 2018 estaba ejecutada en un 60%, ¿de acuerdo? Y en el 19 en casi 70%. Decimos el 19 también porque también fue un año electoral. El 23 también será un año electoral y son años que digamos son no la norma, pero la secuencia nos dice que efectivamente aquí hay un problema y que efectivamente el récord, que tanto dice el señor alcalde y el equipo de gobierno como una ciudad social, el récord está en la no ejecución y en la inificación en la gestión.